Seguimos avanzando NEO 18. Todo nuestro equipo de construcción está dando el 100% para ver a lo alto nuestro proyecto en San Carlos. Esta semana en NEO 18 se tuvo el vaciado de losa del piso 12. De misma manera, el vaciado de contrapiso del segundo nivel, carrajeo en muros, instalación de tuberías eléctricas y cajas rectangulares en el sexto piso, albañilería en el séptimo y octavo piso, desencofrado de los en el noveno y habilitación y colocación de acero en elementos verticales del doceavo piso. Para realizar el vaciado de estos mismos, y comenzar con el encofrado de losas y vigas del piso 13. También se tiene programado la culminación de albañilería del séptimo y octavo piso, así como la culminación del tarrajeo del quinto. No se pierdan cada semana los avances de obra de NEO 18, y próximamente de nuestro nuevo proyecto Senda.